Contábamos al arranque de este desde la redacción que hoy vamos a hablar con una youtuber mendocina que va a hacer una travesía que nadie hasta el momento ha hecho. ¿Quieren saber qué? A ver, lo vemos. En estos ocho años de viaje he recorrido largas distancias en varios medios de transporte. Pero esta vez llegó la hora de probar algo nuevo. Este año con mi longboard eléctrico voy a recorrer de punta a punta cinco países en cinco continentes diferentes. El primero, Portugal. La aventura comienza en el continente europeo este 17 de abril desde Sagres hasta Caminha. Son 890 kilómetros que recorreré en 12 días. ¡Guau! Wow, ¡Evangelina! ¿Estás ahí? Creo que sí, no sé. Sí, <risa> sí Bienvenida. No. Bienvenida, gracias, muchas gracias No puedo ver a nadie igual A nosotros te de estamos periodo. viendo perfecta Estamos bueno, viendo muy bien Evangelina, ¿cómo? Te la imagino entonces a ustedes Bueno <risa> Contanos, Eva Contanos sobre esta No sé si locura, iba a decir locura Pero no, no tiene por qué ser una locura No sé No, no me parece tan loco eh, Pero sí me da muchísima energía Y me da muchas ganas de empezar ya Empezamos la semana que viene eh, podría referirse a una locura, pero ya hay un montón de gente que ha hecho cosas Incluso, incluso mucho más grandes que estas. Eh, lo único que cambia acá es el medio de transporte Clic, Que es un dato no menor, ¿no? que te vas a ir en skateboard, ahí eléctrico A recorrer sí. cinco países en cinco continentes bueno, ¿y, ¿Y cómo es? ¿Qué te vas? ¿Vos sola con, con una mochilita? ¿Vas acompañada de, de un equipo? ¿Cómo, ¿Cómo empieza esta travesía? Eh, no, no hay equipo. Acá es todo a los blogueros, eh, mm. tipo a los youtubers. Uh -huh. eh, y en, esta primer, en este primer um, eh, país voy a recorrerlo con dos amigas. Ellas se van a unir un, un par de días y van a ir en bicicleta, en bicicleta normal, no es eléctrica. Uh -huh. eh, ya hice algo parecido en Luxemburgo y me fui también con una amiga. Ahí se puede ver en el video uh -huh. que, estábamos, que estaban presentando. Eh, pero esta vez mis amigas vienen a acompañarme a sostener la cámara de vez en cuando eh, y a disfrutar juntas básicamente bien por qué, ¿Por qué este te, cuál es el propósito de hacer esto y a mí siempre me inspiró muchísimo por ejemplo no sé si lo conocen emilio Scotto es un es un señor que dio uh -huh. es un señor argentino que dio la vuelta dos veces al mundo en una moto eh, uh -huh. Muy, muy grande, y lo hizo tipo en los 80, 90 esa historia siempre me fascinó eh, también siempre me inspiraron un montón de documentales de band que son documentales donde viajeros básicamente hacen travesías eh, por el estilo cruzan todo el mundo corriendo o hacen un triatlón alrededor del, del mundo eh, y siempre quise hacer algo también parecido, que, que me permite recorrer grandes distancias pero vivir el viaje como de manera más pre presencial, claro. porque no es lo mismo viajar en un avión a viajar eh, o en un tren a viajar en un longboard eléctrico, sentís el aire, ves el paisaje, eh, presencias el viaje de otra forma. Y también para ver la durabilidad, también para, para, poner un, para ponerme un reto a mí misma. Eh, muchísimas, muchísimas son las preguntas que van surgiendo mientras te, te vamos escuchando y vamos imaginándonos esto que vas a hacer. Hablabas de esto de que de, de presencial, ¿no? De estar vos con tu longboard solamente en la ruta. Y uno cuando viaja, por ejemplo, en auto, viste que va haciendo como una ruta donde podés frenar estación de servicio para cargar nafta. ¿Cómo es el tema del longboard? Lo tenés que ir cargando porque creo que tenés ciertos kilómetros. ¿Cómo es eso? Exacto, exacto. Hay alrededor de, de entre 35 a 40 kilómetros uh -huh. la batería se termina. Tengo que hacer una pausa de cuatro horas, uh -huh. cargarlo y... Um, Ahí volver a hacer eh, otro tramo. Van a ser dos tramos por día. ¿Y, te, y tenés mm -hmm. ya marcado los lugares donde vas a ir frenando para poder cargarlo? Sí, sí, pero está muy abierto también a, a, a que ocurran cosas y inesperadas. Sí. Porque estoy segura que lo planeado, ya lo tengo como experiencia, que en el viaje lo planeado, no sé, nunca, nunca, ocurre la, nunca ocurren las cosas como queremos en el viaje. Pero. Así. Eh, eh, Pe Eva, pero hay una idea hay un más o menos de cuánto, en cuánto tiempo hacer estos cinco países. ¿Hay, hay más o menos una base o no? Sí, sí, claro, sí. <risa> en eh, Portugal van a ser 12 días. Los otros cuatro países no los quiero decir todavía. pero ah. <risa> no, no son todos de, de un tramo. O sea, no voy a hacer Portugal y los otros cuatro países. Porque también, eh, nada tengo que manejar un, un restaurante acá en Alemania, no puedo simplemente desaparecer por tanta cantidad de tiempo, también tengo que sustentarme, ¿no? Claro. Eh, entonces, el segundo país es el más largo, me parece. El Son que te, 30 días. El que te lleva a llegar de donde estás vos al país, estamos hablando de eso, ¿no es cierto? No, no, yo me, yo me voy en avión a Portugal. Ah, bien. Ajá pero Bien. al segundo país sí. que va a ser más o menos en eh, junio eh, junio-agosto son 30 días, es el más largo claro. hay, hay hay mucha planificación atrás de todo eh, pero bueno como dije antes, hay también mm, espacio para, para el error para, para lo, la aventura para que lo que tenga que ocurrir claro no lo hemos dicho, pero vivís en Alemania la idea es ir y volver a Alemania por sí, eso de que la idea tenés es el restaurante es que Portugal, comandar Claro, tengo un montón de trabajo acá, tengo que irme y volver. Claro, es como que te vas tomando de a poquito de a poquito vacaciones y vuelves. ¿Y cómo es con el tema del longboard? ¿Tenés uno solo que es el tuyo de siempre? Uh -huh. ¿O tenés uno por las dudas, es tu compañero de toda la vida? ¿Cómo es? Tengo, tengo uno que lo tengo hace tres años, uh -huh. eléctrico también, eh, que se rompió y una marca que se llama Watt que es la marca que está haciendo de sponsor de, este, de, este, de esta fantasía, de este, de este viaje, de este sueño, eh, este es un, un longboard que es de alta gama. Eh, la velocidad máxima son 45 km por hora, es como... es un monstruo, es una bestia. Ese que se ve en el video ahí es mi longboard no, normal, con el que crucé Luxemburgo. Sí. Y este nuevo eh, es mucho más cómodo, es mucho más grande. Eh, y bueno, las ruedas las ruedas que tiene son todo terreno. Puedo estar en la arena, en piedras, en, en, en, en ruta normal, en todo. Claro, está Ajá. preparado para ir. ¿Cu ¿Cuánto sale una prox tu, tu vehículo? <risa> este sale de 2.000 euros. Ajá. 2.000 euros. Bueno, pero tenés que, con... o sea, hay que contemplar que no gastas en nafta, no gastas absolutamente nada. O sea, vas con eso y es como económico y aparte... No contamina ni nada, exacto, no se me pongo a pensar exacto. todo todo, lo, todo el lado positivo de todo. No, pará. Hay una cosa igual. El, el que, estado físico ver, tuyo tiene que ser impecable. Duele un montón, duelen un montón las piernas después de un par de horas. Es lo que más, hay un montón de cosas que me dan miedo, muchísimo miedo. De estar, porque, o sea, es un sueño y yo siempre, desde que empecé a viajar, me, me aviento los sueños y no veo muy bien las consecuencias. <risa> eh, me, da un montón, me dan un montón de miedo un montón de cosas y una de las que más me da miedo es que bueno, sí más o menos tengo calculado en qué ciudad voy a terminar después de esos 40 kilómetros de, de carga y yo tengo que ir de cara dura a preguntarle a alguien que me deje cargar el, el longboard uh, por cuatro ah, claro, horas claro. estoy segura que van a haber un montón de rechazos ahí eh, y otra de, la, de las partes de la aventura es que yo les estoy preguntando a los hostels directamente hey eh, ¿qué onda? ¿te gusta mi proyecto? ¿te querés sumar al proyecto? ¿Querés aparecer en el canal Buscando de YouTube? Buscando sponsor? Sí, no, no es tan de sponsor, sponsor, sino es como más de, acompañante. de buena onda. y yo les doy el, el material también para que lo puedan utilizar, pero tengo un par de hostels pero la idea también es ir de cara dura sí, sí. y mostrar esto en, en YouTube claro. entiendes? es que no sea todo súper, súper de maravillas, también que, que haya un poco de aventura, un poco de de a ver qué pasa no, de riesgo y, y me pongo ¿dónde a pensar... vamos a cargar el logboard? ¿dónde vamos a dormir esta noche? No, y también esto de compartirlo en tus redes sociales en YouTube, bueno, en Instagram cómo vas a ir compartiendo lo que vas haciendo muchas personas que desconocen lo que estás haciendo y que se puede llegar a volver viral te pueden ir invitando y puedes llegar a conocer un me pongo a pensar en un montón de personas de que, por ejemplo, si estás en Portugal se enteró alguien que estás ahí che, mira, venite a mi casa, quiero conocerte o sea, puede puede despertar un montón de cosas, Eva ¿eh? esto está muy bueno el viaje, en general, siempre despierta un montón de cositas lindas. No, no, no tiene por qué volverse viral, sino... La magia está siempre. Siempre está el margen para que ocurra lo que tenga que ocurrir. Es, me da un montón de miedo, siempre me dio un montón de miedo. Eh, pongo ejemplo cuando estuve trabajando en Alaska, pescando en Alaska. Un montón de cosas podían salir mal, un montón de cosas salieron mal también, pero aprendí un montón... Eh, y también un montón de cosas salieron re bien y re bonitas y me inspiraron un montón. Sos una aventurera innata, por lo que oímos. <risa> me gusta, me gusta hacer las locuras. Bien, ¿Vos, vos saliste de Mendoza cuándo? Eh, con, qué, ¿Con qué objetivo? No sé qué, qué meta tenías. Y, o siempre quisiste esto ¿qué te está pasando. No sé si me está pasando, o fueron una serie de decisiones muy precisas, pero. Me fui de Mendoza en el 2013 eh, Haciendo dedo por la ruta 7 Llegué a, a Córdoba Y bueno, y ahí como te dije Que, el, que la vida es re loca y el, y el viaje es re loco Y he visitado un montón de países Y he tenido un montón de experiencias re bonitas eh, Pero no sé si fue algo que me pasó O fue algo que lo estuve como eligiendo con, conscientemente todo claro. el tiempo. Uh -huh. Qué lindo eso. ¿Y tu familia, Coco, Coco qué, qué opina al respecto de todo esto? Coco. Eh, y a mi vieja le costó un montonazo al principio. A mi viejo, no sé, mi viejo, no sé. los padres como están diseñados <risa> para para hacer que que los hijos vuelan. ¿no? Pienso, en vieja, ¿Sí? Pienso en tu vieja, Eva. Pienso en tu vieja. Si mi hija me dice, me voy a ir a Córdoba, Dedo, me muero de miedo. No sé si la sí, dijo. Sí, la sí, mamá de la cama. De... Eso es lo que le preguntaron a mi mamá. ¿Cómo la dejaste? Mi mamá se le ríe en la cara, porque mi mamá no concibe que, que uno le pueda prohibir a, a un hijo que es mayor de edad. Eh, ¿Qué onda? La gente toma decisiones. Gracias sí. a Dios, mi vieja... Eh, nada. Me dejó volar. Me sí. dejó volar. Sí. Obviamente supuesto, yo me pero iba con ir... mucho temor, ¿no? ¿O, o no, no sintió sí. miedo nunca? Yo creo que sí, un montonazo. ¿no? Sí, ¿no? Sí, por, a por tu realidad. seguridad. Hasta el día sí, de sí, hoy. Pero recuerdo es? que los últimos días eh, que estaba viviendo en Mendoza, tipo me levantaba a desayunar con ella y le notaba los ojitos llenos de lágrimas, la alcita. Pero qué importante, <risas> igual, ¿no? Que es, la, que es la educación y la confianza que los padres le damos a nuestros hijos, porque viste que vos lo acabas de decir. Tu mamá no puede concebir que no le den alas a sus hijos y también es la seguridad que sabe, ¿no? Cómo, cómo, te, cómo, te, cómo te educó y lo que sos y que confía más allá de la experiencia que vas a realizar, cinco países cinco sí, continentes en, en Longboard, sabe que eso es una chica que se cuida y todo eso, entonces eso también como que compensa, digamos, la locura. Sí, también hay que tener en cuenta que, no sé, mis viejos son del campo, o sea, mis papás se dedican a la agricultura y, y mis viejos nunca tuvieron la oportunidad de viajar es más, nunca nos fuimos de vacaciones. Yo no tengo ningún recuerdo de, de ir de vacaciones con mis papás. Yo creo que mi mamá quería que tuviera un tipo de vida diferente, entonces también dijo, bueno, no que lo me alegro por ella, supongo. Bueno, maravilloso que estés haciendo esta esta vida que querés hacer, que elegís hacer. ¿Necesitas algo? Es momento de pedir, ¿eh? eh tengo una página que se llama Contribé, eh, uh -huh. donde pueden... Contribuy, sorry, me, me, la, la otra vez me, me lo corrigieron. Contribuy se llama. Y mmm, ahí se pueden, tipo, hay tipos de so, suscripciones, tipo 3 euros al mes, o, o, o 9 o 25, y hay diferentes recompensas, eh, remeras, videos exclusivos. Si alguien quiere eh, support, <ríe> ¿cómo se dice support? Como colaborar, como sí. colaborar con colaborar ah, con este sí. proyecto, entonces eh, súper... Yo súper feliz. Bueno, ya Me están encantó. llamados. Eva, muchas gracias. Bueno, seguiremos, seguiremos tu viaje. Mm, mm, bueno, buenísimo. Gracias por el espacio y, y muchas gracias por la buena onda, chicas. Gracias a vos. Acá tenés un sponsor, lo vamos a decir así, que es desde la reacción que, que va siguiendo <risa> todos los países. ¿Te parece? <risa> bueno, con la difusión colaboramos. Un claro. beso enorme, Eva. Dale, muchísimas gracias, se corta un ratito. Chau, eh, chau. Que estén muy bien Una y genial. muchas gracias por el espacio. Chau, chau. ¡Suerte! Cuídate. gracias Cuídate, nena, cuidate! Me saqué de madre, ¿viste? Por favor, cuidate.